Buenos días, soy Curly Mange, eh, hace muchísimo que no hago un vídeo, ¿vale? No sé cuándo vais a ver este vídeo, no sé si lo vais a ver esta semana o, o la semana que viene o en dos semanas, la verdad es que no lo sé porque tengo, ya os he dicho que tengo problemas con la internet entonces lo que estoy haciendo es grabar vídeos y ir subiéndolos cuando, los, cuando puedo, ¿vale? Hoy os eh, hoy, bueno, quería hacer ese vídeo porque quiero hablaros de mis vlogs de verano estos preciosos locks, que tengo que decir que estoy muy orgullosa de ellos porque me los hice yo misma, ¿vale? Me los hice, pues creo que tardé como una hora y media, así o dos. Bueno, ya tengo ya prácticas porque siempre los locks me los hago yo porque cuando voy a hacérmelos en la peluquería no me gusta cómo me los hacen, me los hacen muy apretados, quedan casi como trencitas y luego me apretan mucho y me suelen hacer daño, ¿vale? Entonces, estos me los he hecho yo. Este, es, este pelo tiene como, ya os dice, no sé si hablé ya, os hablé de ellas, que tiene como eh, del 2014, ¿vale? Y la verdad es que estoy encantada con estos locks, me gustan mucho. Tengo otro cabello como este, parecido, que lo más duro es que cuando me quite estos, eh, voy a probar con otros o con una peluca, no sé, más o menos, ya estaré bien a, lo, a ver. Eh, lo que quiero decir es que los locks son muy, verdad, muy versátiles, o sea que, podéis pues, haceros un recogido. Con ellos, por ejemplo, yo me los recojo alto, a veces como altos, un moño, sabes. Me los suelo recoger así, altos. Yo creo que esto ya lo hice en otro vídeo. Y últimamente me ha dado, pues, por ponerme, por ejemplo, una flor. No, que a mí me encantan las flores. Tengo esta rosa, entonces lo que yo hago es me los pongo todos en un lado. Me hago esto así. Os voy a enseñar así un poquito. Os tengo que contar que es, oh, hay una señora que ha abierto una tienda de ropa africana que la trae de general que está muy bien, ¿vale? La tienda está muy bien, la ropa también, lo que me parece que es muy cara, ¿vale? Si tiene una falda, 20.000 francos, os voy a decir ahora cuántos son 20.000 francos para que os hagáis una idea. 20.000 francos, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Dividido entre, creo que son 700. Eso son 33 euros, ¿vale? Solamente una falda, 33 euros. Y es una faldita. Porque, o sea, estando en África y siendo que lo trae de Senegal, eh, que ahí las telas son muy baratas, o sea, 33, franc 30, 30, 33 euros por una falda me parece una pasada. O sea, a lo mejor 10.000 10, francos, que son unos 6.000, son unos, a ver, te digo, 10.000 francos, digo, un poquito mil francos dividido entre 650, ¿vale? Que es lo que es un, un, un euro, que sería igual a 15 euros. 15 euros me parecería un precio mucho más razonable, ¿vale? 15 euros por una falda, ¿eh? que la más la trae, o sea, que la tela ahí es muy barata, no es como si la comprara aquí. Entonces, el metro normalmente es aquí, vale el metro, eh, que son 1.500, que son como casi 3 o 4 euros, pues ahí que suele valer... Um, lo que me han dicho que solo al más 100 francos, pues se está, ganado, se está sacando un bastón. Vale más el coser y tal, que ahí también es más barato. O sea, me pareció muy cara. Hombre, la verdad que falda es muy bonita y si pudiera me la compraría, es muy bonita. Voy a ver si la tienda va bien y me puede comprar esa falda, porque me hace mucha ilusión. Eh, me ya me la dejaba 15.000 francos, que aún me seguía pareciendo caro, 10.000 me parecía más razonable. Así que, por ejemplo, a lo mejor me paso y... y ¿Sabes? Porque ya está hecha. Hay que, lo que pasa es que hay que cogerla un poco. Lo que me gusta es la tela, porque no encuentro una tela como esa, ¿vale? Lo que me gusta es la tela realmente. Me encanta esa tela. Y nada más. ¿Y qué más voy a contar así? Pues eso, que Eso, pues que muchas veces lo que hago es pues ponerme aquí una flor. Bueno, eso es que estamos en el trópico, ¿ves? Y... Me luce mucho, Lara, que es bonito así ponértela así, o si no me la pongo así, vamos a verme lo que hago es me lo recojo un poquito más así, por ejemplo, y que me quede en plan, pues, en plan Feria de Sevilla. Que yo me acuerdo una vez, en el, estas son cosas que me pasan a mí, yo me acuerdo una vez que llevaba una flor como esta, yo creo que era esta misma, en el corte inglés, y cojo una chica que estaba atendiendo en el corte inglés y me dice ah, quiere ser como nosotros, si fuera, una, uh, si fuera una blanca lo entendería, pero una negra con una flor en el pelo, me dio ganas de decirle que esta historia de las flores no es, no es suya, ¿vale? que no es, no es de blancos ni es de negros. Por ejemplo, en Hawái, las hawaianas llevan muchísimas flores en el cabello, las africanas llevamos eh, flores en el cabello desde que el mundo es mundo, debido a que la, tenemos la naturaleza salvaje, tenemos unas orquídeas preciosas, y era una parte de los tocados, o sea, aquí no se tenían diamantes, ni oro, ni cosas así, o sea que no las utilizaban para eso, sino como una forma de cambio, son toda la gente importante, pero las flores estaban a disposición de cualquier persona, entonces las mujeres africanas se ponían muchas flores en el cabello, o así sea, que no es una cosa española de la Feria de Sevilla, que no, que no que no solamente las hawaianas llevan flores en el pelo, los japoneses llevan flores, los asiáticos llevan flores en el pelo, las hindús en sus ceremonias de bodas y todo llevan flores en el pelo. Eh, Poner esta flor en el pelo es una cosa universal, así que me hubiera gustado decir solo esta tía trabajar en el corte inglés, pero digo, va, no merece la pena, ¿vale? Porque personas así tan incultas es que siempre las encontrar y no merece la pena porque les vas a explicar y no van a querer entender, porque con alguien no quiere ver, no quiere ver, y cuando alguien no quiere escuchar y aprender, no quiere escuchar y aprender. Así que mira, ese es mi toque. Que me encanta eh, la flor de los logs. Ya habéis visto que rápido me lo he recogido, ¿no? Es que soy ya una experta soy de recogerme los logs. Y ni siquiera llevo goma de pelo, ¿no? Pero ya habéis visto. Pues este es el vídeo que quiero hacer hoy, que son mis logs de verano y os animo a quedar que en verano os la hagáis porque aparte son muy cómodos, no son, no son difíciles de hacer y tardan muy poquito, o sea, eh, tardan menos tiempo en que te las hagan a, a las 30, que realmente tardas muchísimo de hecho me las hago yo misma, como os he confesado, así que nada estoy en, en la tienda Miss Mangue de bots y complementos de Malabo eh, estoy intentando subir a la Google, Google en la dirección eh, quiero cambiarla un poco porque esta fue un poquito un plan rápido, rudimentaria me gustaría mejorarla, pero soy de las que piensan que el negocio mismo tiene que dar para, para renovarse a no, no ser que tengas un pastón y puedas hacer tú misma la inversión así que si alguien quiere ser quiere, eh, socio de mis Manga voces y Complementos también están bienvenidos ¿vale? Eh, recupera eh, perdóname, deciros que Curly Manga sigue funcionando. Voy subiendo los posts poco a poco y los vídeos también. Y que estoy buscando redactoras, por favor. Estoy buscando redactoras y colaboradoras para el blog. Porque es mucho trabajo para mí sola, ¿vale? Así que si estáis interesadas en escribir moda, belleza, afro, eh, cocina, respetas, algo que sea que creéis que podéis aportar al blog, pues por favor, eh, poneros en contacto conmigo con los emails. Eh, que son carmen.manga.gmail.com. Carmen o en natural, natural, arroba curlimangue.com o curlimanguetmail.com, ¿vale? O simplemente me vais a Facebook, y, a Facebook y me escribís. Y ya está, pues eso es lo que tengo que hacer hoy mis Enseñaros mis preciosos vlogs de verano. Y eh, esta camiseta me la compré en un mercadillo de aquí. Me encanta, súper bonita, tiene una amapola enorme. Yo no suelo llevar cosas con flores grandes en nada pero esta me pareció especialmente preciosa. Porque es como... Tienda flow, flor, pero es como muy sencilla a la vez, ¿vale? Entonces me alegro de hablar con vosotros y de ahora disculparme que estoy aquí como estén un poco abandonadas, pero estoy luchando para que el internet vaya y dar muchas gracias sobre todo a la gente de, de, de YouTube que me está siguiendo y que siga ahí al pie del cañón conmigo, ¿vale? Y que sigue visionando mis vídeos. Hablaremos de más cosas, hablaremos más reflexión. Yo voy haciendo vídeos, ¿vale? En cuanto tenga eh, lo que es el internet bien, o que pueda encontrar si sitio donde pueda subir los vídeos bien, los iré subiendo dos, intentaré subir dos a dos para que tengáis más para ver vale para el verano. Porque aunque ya queda poquito, estamos ya julio, eh, queda verano todavía y los que no, pues para que cuando la gente vuelva en septiembre, pues pueda ver esto, ¿no? Pueda ver los vídeos de Curly Mangue, que os quiero un montón y, y que os agradece que sigáis conmigo. Repito, las colaboradoras, por favor, si queréis escribir para un blog, eh, coger experiencia como redactoras, eh, estáis bienvenidas, ¿vale? Mandar un mensaje y me pondré en contacto con ustedes y, o contigo. Y eso, dedos arriba, suscribiros. Y nada, estoy intentando hacer los vídeos cortísimos, pero jo, siempre llego a los 10 minutos, intento hacer vídeos de 5 minutos, porque sé que muchos de vosotros tenéis el mismo problema que tengo yo con el Internet. Y nada, pues un tocado precioso de LOX. Eh, my summer vlog, so thank you. Bueno, os, ves, os veo. Bueno, la próxima vez y por favor, un besito y dejar muchos mensajes. y os quiero, chao. Eh, por favor, empresas, eh, escribirme para poner posts posicionados en Curly Mangue, ¿vale? Que es un blog que está muy bien. Os quiero un montón y además me lo merezco. Que estoy trabajando mucho. Leer mis libros de ficción, por favor. El amo de la plantación, la última frígida y relatos de una sombra bajo el puente de, sobre el puente de Brooklyn. Lo repito, relatos de una sombra sobre el puente de Brooklyn, ¿vale? Que son una mezcla de relatos africanos, de terror, de miedo y relatos más o menos suaves, ¿vale? Cortitos. Esa es mi incursión en los, en los relatos cortos. Está todo en Amazon o podéis pinchar lo que es en mi tienda e ir a libros de ficción y ahí podéis pinchar directamente en Amazon y encontrar libros de Carmen Santomero, ¿ok? Un besito y os quiero. Chao.